Si sí, ya te sentías extrañado ya que no tenías clase y más encima todos están actuando como si nada, entra en pánico. Un nuevo virus está azotando todo el país, todo el mundo. Lo veníamos de venir desde China. Y ahora, sin más rodeos, de Kindu presenta el coronavirus, también conocido como COVID-19. Es bueno conocer que el coronavirus no es un único virus, es una familia de virus. Pero ha surgido una nueva cepa la cual nos ha hecho entrar en mucho pánico. ¡Guarda la calma! Esto no es el fin del mundo, espero. Y esto ya no es una epidemia normal, ahora es una pandemia, pero estos términos no te tienen que asustar. Estos términos nada más se refieren al nivel de propagación del virus. En otras palabras, la velocidad de propagación que tiene. O sea, nada de letal. De hecho, si tienes menos de 40 años, estás fuera de peligro. Bueno, al menos que tengas asma, diabetes o algún otro problema bien serio. Por suerte, ya se está desarrollando una vacuna, así que no hay que entrar en pánico. Si de pura casualidad ya tienes el virus, los síntomas pueden variar de 2 a 14 días en presentarse. Por lo tanto, si es que tuviste contacto con alguien que sospechas que lo tenga o si saliste del país y volviste, entonces no salgas de tu casa, no. No tengas contacto con nadie y sobre todo, come helado. Esto no sirve de nada, pero igual es rico. Algunos de esos síntomas son fiebre, tos, malestar general, falta de aire, distrés respiratorio, lo que sea que eso signifique. Tampoco hagas compras estilo Preppers. No seas un conspiranoico. Y ahora volvemos a nuestra programación habitual.